a ver. Esas son imágenes aquí en San Francisco de Macorís ya en la mañana de hoy. Sí, sí, ya tenemos, eh, como ustedes pueden ver, este, este, Joani, creo que, Sí, Joani, creo que es Joani Paulino, que está sí, en la calle Paulino. desde muy temprano. Y ya ustedes pueden ver cómo está la gente eh, acercándose a los centros de votación. Parece un proceso electoral normal. Parece un proceso electoral normal, así es. Fíjense cómo la gente está entrando, cómo la gente... Yo no sé si tenemos audio de ese... No tenemos audio, es un, es un silente. Bueno, eh, fíjese la fila. Ese es en el Eugenio Cruz Almanzar, en la escuela. Uh -huh. el, el... Miren, miren la gente cómo está. Me, me, me gusta eso, ¿saben por qué? Porque de alguna manera implica que la abstención no va a ser muy alta. Y eso, lógicamente... Ya que hemos gastado esos cuartos, vamos a, vamos a sacarle provecho. <risa> vamos por lo menos a votar. Exacto. Porque no tendría sentido. Sí, es importante. Y esa que lleva en la caja. <risa> a vender chulitos para allá adentro no lo dudes no, lo... no lo dude ella va ella va a votar sí, porque está rara esa, esa ella va a votar y... y entonces ahí mismo vende los chulitos porque ven acá ese es su negocio Óigame eso es una cosa muy normal eso es muy correcto no, por y... una razón sencilla tú no puedes dejar tu negocio no ella ella tiene se la llevó mitad. el negocio a votar exactamente ella fue a votar y se lleva a su negocio ahí debía haber gente hambrienta